Hi, we're coming to you from the 2015 NRA show, where we're showing our new SmartVid equipment, as well as our vacuum sealers and our full line of bench prep equipment. Pues, hemos venido a compartir en la NRA de Chicago, pues SmartVid, which is que es una de las máquinas. Que, junto con Sami que hemos podido desarrollar y nosotros venimos a apoyar pues, precisamente ese lado gastronómico, ¿no? el lado del trabajo en conjunto con los cocineros, el trabajo en conjunto que busque el sabor, que busque por supuesto la comodidad de trabajo, que busque la eficiencia, que busque la versatilidad. ¿no? Una máquina que hemos logrado conseguir que, que tenga ¿no? pues, todos estos elementos did meeting con a lot of success show. the show, where people are very excited about the bluetooth capabilities on our new smart bead, as well as the capabilities of our ever popular veg prep equipment. Yo creo que la aceptación por parte de los profesionales ha sido muy buena. Todos han comprendido perfectamente bien cuál es la funcionalidad de esta máquina, la facilidad de trabajo, ¿no? de esta máquina, los resultados gustativos que puede generar. La estética ha gustado mucho, la estética ha gustado mucho y también el recurso de HSSP, es decir, de seguimiento de un producto y el informe de la posibilidad de poderlo imprimir o almacenar. ¿no? Yo creo que esta trazabilidad que también consigues tener teniendo la máquina con el producto que manejes, a la gente le ha sorprendido mucho ¿no? que sea tan completa